Siempre atento con este tema. No, por supuesto. ¿Qué, eh, con, qué, ¿Qué tenés para contarnos? Esto que publicaste, declaró un médico. Me parece que es importantísimo. No sé, perdoname la ignorancia, contame vos. Es importante, digo, la declaración de uno de los médicos que lo revisó al chico eh, cuando había llegado al hospital. Sí, en primer lugar, déjame que te aclare una cuestión. Que sí. yo soy un simple intermediario entre la justicia y la madre a quien represento. Ella es la damnificada en esta causa. Está constituida Ajá. en ese Ajá. carácter. Bueno. Entonces... Eh, yo aporto los datos que ella me da, le doy la forma, pero los datos, eh, digamos, y las pruebas, eh, testimonios y demás, solo aporto en función de lo que ella me cuenta y, y me pide. Ajá. En este caso, el año pasado, en diciembre del año pasado, habíamos eh, ofrecido eh, dos testimonios. Uno era de un médico de que lo atendió eh, inmediatamente que ingresó ese 28 de agosto, 7.02 minutos de la mañana. Y bueno, eh, en una declaración de una hora más o menos, eh, dio importante información a mi criterio, útil, porque eh, de la hipótesis, si es compatible las lesiones con una paliza, no la descartó. Es, decir, es más, dijo que puede ser concurrente, es decir, un accidente más una paliza, es decir, habló de lesiones de alto impacto y eh, lo, lo, lo, lo elemental de esto que dijo, me llamó la atención la, el poliformismo de las lesiones. Es decir, él dice que en un accidente común, eh, normal, en la generalidad, vamos a decirle así, mm, claro. eh, las lesiones eh, eh, se focalizan en un lugar, pero en cambio Leo tenía las dos costillas, Tres vértebras en la columna, creo que, bueno, no las voy a identificar, porque eran tres eh, tres vértebras, maxilar inferior, maxilar superior, eh, fractura de, frontal del cráneo, lo que hizo llegar en una forma agónica, con respiración agónica, dice él, con pérdida del líquido raquídeo por oídos, por un oído, perdón, eh, que también salía con sangre, y por las mm, narices y otras lesiones que enumeró que que después de realizado un escáner de, del cuerpo con, a través de una tomografía ¿no es cierto? Uh -huh. entonces él dijo, me llamó la atención porque son de alto impacto es decir, puede haber sido que eh, le pueden haber provocado un accidente y después eh, golpearlo, porque a ver tenía adelante, atrás, arriba, abajo es decir, lesiones de todo tipo. Hablo en ese léxico para que la gente entienda, para sí, traducir, sí. porque los términos médicos son difíciles y no todo el mundo los entiende. Entonces, básicamente, eh, esa hipótesis está... Eh, y... Digo, esto puede llegar a ser un elemento, un, bueno, vos mismo lo estás diciendo, un elemento fundamental para la causa o importante para la causa, digo, para que llame a, a, los, a los responsables de la justicia a, a, te, a considerar un poquito más que el chico fue agredido, más allá de que se puede haber caído solo de la moto, pero eh, por ahí más o menos interpreto tu, tus palabras. Algo que te voy a decir, no, no es que se cayó de la moto y se produjeron esas lesiones, en las costillas, no, no, por en eso digo, puede haber sido que el sí. chico recibió una paliza eh, posterior decir, a una caída de su moto exacto, digo. pero a ver, habla de lesiones de alto impacto, claro, claro, claro, es decir, claro. no es que venía con la moto y se cayó, no, ha tenido que estar, ha sido una situación de escape y puede haber chocado la planta esa que se dice mm. pero escapando de algo es decir, alto impacto no es un sí, cualquier sí, sí. impacto porque le produjo le, todo tipo, llegó agónico este, claro. En agonía, en estado de agonía, respirando, se lo salvó este médico. Eh, entonces, eh, lo que hay que tener en cuenta acá, este testimonio, claro que es importante y nosotros lo pedimos en diciembre del año pasado, por distintas razones, eh, bueno, la, la fiscalía de Mercedes este, ¿A está tu criterio, gustavo con mucha diría... lentitud. ¿Quién debería declarar a tu criterio jurídico ahora, una vez que ya ha declarado este médico? ¿Quién te gustaría, vos, de, de quién te gustaría escuchar la declaración o que escuchen las autoridades de la justicia la declaración? No, ya estaba prevista otra declaración, sí. la testigo no fue, pero ya tenemos otras declaraciones anteriores que interpretadas, eh, digamos, desde mi punto de vista, eh, es decir, hubo una, una situación conflictiva en un lugar. Eh, una persona, este, concretamente una enfermera, declaró lo que le contó Leo estando internado, ya cuando había recuperado la conciencia, y ahora falta que declare otra persona más. Es decir, hay elementos dentro de esta causa para determinar que, este, que no fue un accidente uh -huh. así. Aparte, vamos a ser claros, la gente no lo crea eso, pero hay que explicar lo siguiente... Una cuestión es lo que uno cree y otra cosa es la claro. prueba. Es decir, la información hay que llevarla a, claro. al plano probatorio claro, claro, y claro, determinar porque no hay ningún testigo este, que haya visto que eso fue un accidente, como tampoco que fue una paliza. Es decir, no hay testigo claro, claro. De la, en la, en, eh, que en la calle, remedio de escalada con anterioridad entre las 6 y las 7 de la mañana, 6 y media, haya visto que haya tenido un accidente o que le haya o que lo hayan golpeado. Todavía es decir, hay un testigo que la fiscalía lo descarta, que pasó por ahí y que vio determinadas circunstancias. Es decir, eh, pero bueno, claro, lo otro son hipótesis. La justicia obviamente debe basarse y así lo hará por... ...causas concretas, ¿no? A través claro. de las investigaciones, declaraciones, análisis de las declaraciones de los médicos... ...cómo encontraron el cuerpo, creo que eh, a mi entender lo que nos nos contás que, que, que declaró el médico, Gustavo... ...es muy, muy, muy importante. Se maneja la es, posibilidad... Otra disculpame, pregunta? es importante, pero hay que aclarar que no es un perito. Es decir, él no puede saber o sacar conclusiones claro, a partir lo que... del hecho que con... claro. hay que tener otros elementos... A jugar. No, es, no, es, ...no es un perito en la causa, pero es muy importante porque son datos este, que, que no se pueden, este, eh, digamos, dejar de lado. Ojo, ya estaba agregada la, la historia clínica con sus registros de, durante veintipico de días, eh, de cómo fue, eh, qué estudios se le fue haciendo y qué observaba él a simple vista también en la, eh, la evolución que tuvo. ¿no? Eh. Vos, eh, te pregunto, ¿serías partidario de que declare el joven Leonardo Tur? Eh, el, el eh, mira, de... ya él, de, él empezó a declarar cuando estaba internado sí. Fue el ayudante fiscal, sí. yo estuve ahí también Pero en ese momento se tuvo que suspender la diligencia Porque él no quiso declarar más Se dio vuelta, pero ese día recordaba el DNI de él este, Es decir, eh, digamos no, que no, no... está predi... ah, ah. Él ha tenido charlas con determinadas personas que son las que ofrecí de testigo, con dos personas, una declaró, la otra falta, y eh, pero no, no le cuenta, digamos, a la familia, con la familia no habla de estos temas. Claro. Él, eh, lo que está clarísimo, es que tiene un gran temor, ¿sí? siente temor eh, por ciertas cuestiones, eh, sigue con, eh, con un tratamiento psiquiátrico en este momento, justicia, y ese temor que siente no es propio de un accidente común de claro. que te tragaste una planta, es, es temor... Eh, porque recibiste una paliza Ahora, eh, no. yo la verdad Expectativas con este fiscal no tengo demasiadas este, La verdad es esa ¿no? Ya lo recusé porque no tomaba estas declaraciones Dijeron que las habían tomado y no las habían tomado Y eh, terminaron tomándolas este, No me hicieron lugar a la recusación para que lo, eh, lo, lo excluyan, lo cambien mm -hmm. Eh, pero bueno, quiero aclarar que esto se decide en Mercedes, no acá en la ayudantía fiscal, eh, simplemente esas decisiones las toman allá. Y bueno, y hay una frase que queda ahí, no podemos este, eh, eh, culpar a un inocente, ¿no? Bueno, eh, eso es verdad, pero Digo, no, eh, no, no eh, veo demasiado interés, no solamente en la justicia, hay otros sectores también que podrían contribuir. Gustavo, porque a ver, acá haría falta una recompensa del Ministerio de Seguridad eh, de la Provincia de Buenos Aires para que aporten datos eh, a algunas personas, porque debe, debe tiene que haber algún testigo que por miedo por alguna razón no está identificado, no Te digo, presentado. me quedan pocos minutos y sí. tengo una información de último momento pero quédense con nosotros tengo una información de último momento. La pregunta que te hago es eh, yo tengo entendido por mi tarea periodística que el joven tour no la está pasando bien porque está viendo personas que le traen muy malos recuerdos y lo asusta mucho. La pregunta es, no te quiero comprometer, por supuesto, con, con que me respondas, vos sabés lo que tiene que responderme, pero digo, la pregunta es, ¿no hay posibilidad de que la justicia le brinde eh, custodia a este joven o no? Bueno, eso se, está, se evaluó, eh, digamos, hubo algún incidente, donde pasó un auto varias veces y le gritaban cosas, lo insultaban, este, con nombre y apellido, o sea, ese hecho sí, sí. no ha sido casual como otros, pero bueno, yo le dije a la, fa a la madre que me, me tiene que conseguir pruebas para, para, pedir, las, para pedir las medidas que correspondan, eh, si no puedo ir solamente y manifestarlo. Mm, está bien. Gustavo, te agradezco mucho estos minutos, gracias por la invitación, vamos a seguir cuando vos consideres oportuno, no tenés más que avisarnos y sabés que la cámara está en abierta, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho, ¿eh? Bien. Eh,